Ponemos pollo con cebolla a cocer. de café, ajo molido, una cucharadita media, comino, una cucharadita. No, dos cucharadas cúrcuma, una cucharadita de pimienta, una cucharada o media Mezclamos Aceite de oliva Y mezclamos Ponemos las verduras, viento rojo, eh, tomate, patata, berenjena, una zanahoria, mezclamos. Ha terminado el guiso, es un guiso de pollo con verduras, patatas, eh, cebolla, pimiento, berenjena, tomate y calabacín, muy rico, anímate, de acuerdo, vale chao hasta la próxima.